E bueno, usted, buenos días a todas y a todos. Esta un y todo es que recasco Bruselas en Esta práctica o que de ingurús netan parte archagatic. Sayo aún el rita requico a que manditaco campo dicha nausea de pitartes. Europa fue pues, de ninguno en, la forma en su estatuto del programa Chabala de Barrua en Cucárcenda. Decía que gracias por participar en este seminario sobre oportunidades de empleo y prácticas en Bruselas, una sesión que se enmarca dentro del extenso programa que el Departamento de Relaciones Ciudadanas, a través de la Dirección General de Acción de ha puesto en marcha en torno a la Semana de Europa en Navarra. Un programa que está teniendo una excelente acogida, con más de 30 actividades, lo que para nosotros, desde luego, es una gran satisfacción, porque lo que reafirma fortalece esa, esa vocación europeísta desde el gobierno de Navarra. Todas estas acciones, además, se incluyen dentro del Plan de Acción Exterior, que como muchos de ustedes ya conocen, uno de sus ejes es Navarra en Europa. Un plan que se extiende hasta el año 2024 y que tiene como misión principal Posicionar a Navarra en el contexto europeo, entre otras medidas, mediante el fomento y la coordinación de la presencia oficial en instituciones y redes europeas, con el fortalecimiento de la delegación de Navarra en Bruselas, con el objeto de monitorizar y traducir a los intereses estratégicos de Navarra toda la información y las iniciativas relevantes. En el Gobierno de Navarra, desde luego, esta consejera, defendemos que formar parte de la Unión Europea, ha sido un claro factor de desarrollo y cohesión social para Navarra que ha contribuido a situar a nuestra comunidad en la cabeza de las regiones más avanzadas de Europa. Trabajamos para seguir alineados con Europa creando un ecosistema atractivo que sea capaz de generar por sí mismo la riqueza en aquellos ámbitos que son y van a ser en un futuro prioritarios. Nuestra apuesta por Europa se viene traduciendo, como digo, además de ese trabajo en las instituciones europeas, esa presencia reforzada en el Comité de las Regiones, esa delegación de Navarra en Bruselas, que acompaña a agentes eh, navarros en su presencia en Bruselas, en la capital de Europa, también se ha eh, reforzado estos últimos meses con la participación en la Conferencia sobre el Futuro de Europa, con una formulación de abajo arriba, desde las personas hacia los responsables políticos y comportamentales, dando paso a una crítica propositiva sobre el modelo de sociedad que quiere Europa. También estamos participando con impulso en la nueva Baja -Uso Europea, ese movimiento emergente que pretende convertir el Pacto Verde en una realidad tangible, mejorando la calidad de la vida ciudadana. Concebimos Europa como un espacio vital y, precisamente, un núcleo de la importancia de Bruselas merecía una jornada monográfica para ahondar en las oportunidades laborales que esa ciudad, esa capital europea, ofrece. Yo suelo recordar que en esta ciudad se encuentran presentes más de 1.500 organizaciones europeas o internacionales, 160 embajadas y la mayoría de asociaciones y federaciones profesionales de Europa. Bruselas es uno de los mayores centros de prensa del mundo. Cuenta con más de 60 bancos extranjeros, 1.700 empresas internacionales, 21 escuelas también de ámbito internacional y más de 300 gabinetes de abogacía y consultoría. Por eso creíamos que era oportuno esta jornada, esta jornada en la que se presentan las oportunidades laborales que Europa, que Bruselas ofrece. Teníamos que acercar esa realidad y favorecer el conocimiento directo, no solo de lo que allí acontece, sino de las opciones que existen para implicarnos en el propio funcionamiento de los engranajes europeos. Decimos que queremos más Navarra en Europa y más Europa en Navarra, y entendemos que jornadas como esta pueden impulsar, pueden acceder, como digo, a muchos de quienes hoy aquí participáis, entendemos que os puede suscitar un interés, porque como digo, la presencia de Navarra en Europa hay que reforzarla, hay que fortalecerla, y estas jornadas, creo que esta jornada creo que va a ser una buena oportunidad para ello. Que la disfrutéis, sobre todo que, que surja interés, que suscite interés entre todos nosotros. Es que recasco, muchas gracias. Muchas gracias, consejera. <coughs> Pasamos a la <coughs> Estamos eh, con César Flava jefe de Servicio de Función Pública Permanente de la, la Representación Permanente de España ante la Unión Europea, que nos va a contar las posibilidades de empleo y prácticas en las instituciones de la Unión Europea y cómo la RPE apoya a las personas que, que quieran eh, aprovechar estas oportunidades. César. Y muchas gracias, muchas gracias por la organización de la jornada y por permitir nuestra colaboración en el desarrollo de la misma la colaboración de la representación permanente y de su unidad de apoyo para el fomento de la presencia de españoles en la Unión Europea, que no es más que el interés y el esfuerzo de dos ministerios, el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación y el Ministerio de Hacienda y Función Pública, que unen sus esfuerzos para este programa que seguimos más o menos desde hace ya más de 10 años. Bueno, como primer ponente, creo que me va, me va a tocar hacer una labor de introducción y de enlace con, sí, con varias de las siguientes de ponencias, sobre todo las que se van a relacionar, y voy a asumir también la de cómo se desarrollan los procesos de selección, las de la figura del experto nacional y la información que nos va a ofrecer también la Asociación de Funcionarios de la Unión Europea Españoles en la Unión Europea seguidamente. Principalmente quiero que la información sea motivo de motivación, que a través de la información que obtengáis hoy y de la que obtengáis después a través de vuestra curiosidad, tengáis la mejor de las motivaciones gracias a, a tener claras eh, los, eh, las posibilidades que se ofrecen y cómo se desarrollan esos procedimientos. Voy a intentar hacer rápidamente la... la... técnicamente eh, compartir pantalla. Me decís si se ve bien. Y se ve bien. todo bien? Bien. Perfecto. Sí. Bueno, pues como decimos, nos preocupa a la representación permanente, le ha preocupado siempre el objeto de garantizar que la presencia de españoles en las instituciones europeas sea la que nos corresponde. Y claramente tenemos que dividir una presencia cuantitativa, tenemos que tener más españoles en la Unión Europea, y una presencia cualitativa, intentar que esos españoles estén en áreas estratégicas, en áreas que importen más, y sobre todo en puestos de dirección, o cubran eh, déficits de género, o en todos los aspectos y en todas las áreas de trabajo y ámbitos funcionales que nos correspondan. La presencia cuantitativa es importante en todo caso, sobre todo para dos objetos. Mantener el equilibrio geográfico e intentar, a tres, la presencia cuantitativa, favorecer la, el, reju el rejuvenecimiento de unas plantillas que van quedándose cada vez más mayores. Eh, os pongo el dato. Ahora mismo para la, todas las instituciones europeas, sus organismos, sus agencias, todo lo que es Unión Europea, trabajan más de 70.000 empleados públicos y de ellos unos 6.500 son españoles. Quiere decir que estamos cercanos al 9%, que quizá es lo que nos corresponde, según los últimos cálculos que ha hecho la Comisión Europea. Pero para nosotros es un suelo y observamos que ahora mismo hay un cierto desinterés en algunos Estados miembros, en su juventud o en todo caso en sus profesionales, para acceder a la Unión Europea, y en cambio en España y en otros países más cercanos, como puede ser Italia sobre todo, hay una sobreparticipación. Eh, es un buen momento, está claramente, nos podemos aprovechar de ese, entre comillas, desinterés de otros Estados miembros, pero está claro que es algo que está, que está preocupando a las instituciones europeas que ese equilibrio se, eh, se rompa. Entonces, lógicamente van a establecer algunas eh, actuaciones para intentar eh, favorecer siempre ese equilibrio, pero que ahora mismo está desnivelado a favor nuestro. Ahora mismo eh, doy el dato de que en los últimos procesos de selección, en los últimos años, el índice de éxito de candidatos españoles sobrepasa con creces un 12 o un 13%, cuando comento que nos debería corresponder un 9. Son todos datos matemáticos que no pueden corresponderse con el éxito de buenos candidatos que ofrecemos. siempre. Desde la Unidad de Apoyo de la Representación Permanente realizamos... Una labor de seguimiento estadístico, de bases de datos, de saber dónde están todos esos españoles, desde cuándo, qué hacen y con qué categoría y relaciones de empleo. Informamos, como hoy, y divulgamos las oportunidades existentes, también a través de otros, otras formas y otras herramientas que citaré a continuación. Intentamos realizar labores de orientación y asesoramiento, realizando sobre todo, como por ejemplo ayer por la tarde o vamos a repetir el lunes que viene, cursos de orientación para los, los candidatos y a las últimas fases de los procedimientos de selección. Intentamos que una vez que el candidato español ha superado los procesos de selección no perderle, este, estar en contacto con él, favorecer de alguna manera su carrera profesional y sobre todo intentar interrelacionar a todos esos españoles a través de redes, redes de jóvenes, eh, eh, nuevos eh, empleados, de nuevo ingreso, becarios, mujeres, eh, jefes de unidad. Intentar por segmentos intentar eh, que no la, el desarrollo de esa labor profesional no sea muy individualista. Regulamos la gestión de estancias temporales de empleados públicos españoles, que nos hablarán más tarde en la figura de los expertos nacionales, y mantenemos las relaciones necesarias institucionales con todos los órganos que llevan la gestión de recursos humanos en las instituciones europeas. Los motivos por los que os animo a que os, a que os interese trabajar en la Unión Europea son fáciles de entender. Es empleo público en alto grado. Eh, trabajar para el común, trabajar para los demás, trabajar en este caso para 500 millones de ciudadanos que se van a beneficiar de nuestra actividad diaria, tener compartir entre todos un, el valor del proyecto europeo con el que vamos a intentar desarrollarlo, trabajar en, la, en el interesante entorno multicultural y multilingüe, que más que hablar distintas lenguas, vamos a desarrollar nuestro trabajo con distintas maneras, culturas de atender a los problemas, a ese mismo problema, distintos enfoques y vamos a tener que compartir, negociar, ceder. Y, y, y construir entre todos las soluciones. Las condiciones económicas, no os engaño, son muy buenas. Económicamente van a favorecer una carrera profesional segura, se evalúa el rendimiento, no solamente a la antigüedad, se puede eh, ascender de una manera más gracias a la evaluación del trabajo desarrollado y, sobre todo, nos ofrece una posibilidad de movilidad funcional e institucional que va a permitir que, si queremos, podamos trabajar en lo que queramos. Puede que, a lo mejor, los primeros puestos nos vayamos habituando, pero luego, durante el devenir de nuestra carrera profesional, va a permitir que, y nos van incluso a animar a que nos movamos, a que cambiemos de institución y que incluso dentro de la institución podamos encontrar el puesto de trabajo que encontramos. Y las condiciones de trabajo las son buenas, aparte de las económicas, de conciliación de trabajo y vida profesional, ayudas para colegios, etcétera, y unas condiciones de jubilación y de seguro médico muy interesantes. Vamos a, destro, a desmontar algunos mitos. Trabajar en la Unión Europea es sobre todo trabajar en Bruselas y en la Comisión Europea, pero no solamente eso. Estar siempre atentos a todo el entramado institucional, entender el entramado institucional, comprenderlo y ver cómo se interrelaciona. Eh, es sobre todo Bruselas y Luxemburgo porque el 80% de los puestos está allí, pero hay otras oportunidades fuera de esa Bruselas y de ese Luxemburgo. El Parlamento tiene sedes en Bruselas, Luxemburgo y, y Francia, el Consejo en, en Bruselas y en Luxemburgo, la comisión también tiene nuestras agencias ejecutivas, eh, todas en Bruselas, los dos órganos consultivos, los dos en Bruselas, Comité de Regiones y Comité Económico y Social, los dos tribunales, en Luxemburgo los dos, el Tribunal de Cuentas y el Tribunal de Justicia, los dos bancos, un banco en Frankfurt, el Banco Central y un Banco Europeo de Inversiones, en Luxemburgo el Defensor del Pueblo el Supervisor Europeo de Protección de Datos e incluso la joven institución del Servicio Europeo de Acción Exterior, cada vez menos joven, que tiene una proyección internacional con delegaciones y embajadas, por decirlo de alguna manera, en todos los estados, en, todos, en todo el mundo. Además, la Unión Europea se, se descentraliza a través de agencias de ámbitos muy específicos por toda Europa, con lo cual es posible trabajar por Europa fuera de esos centros Típicos de poder en todos los estados miembros hay agencias descentralizadas un instituto de igualdad de género en Vilnius una agencia de seguridad alimentaria en Parma una agencia de derechos fundamentales en Viena hay casi más de unas 60 eh, agencias por todo el estado de la, de la Unión Europea en España existen posibilidades de trabajar para la Unión Europea bien en las representaciones de la Comisión y del Parlamento en sus capitales, en el caso de España tenemos una, también una delegación en Barcelona, o en las agencias, esas agencias descentralizadas, en España son varias. Hay una agencia de seguridad y salud laboral en Bilbao, una agencia de control de la pesca en Vigo, una agencia de propiedad intelectual en Alicante, una, el, centro satélite, el centro de satélites en Torrejón de Ardoz en Madrid y una agencia de energía atómica en Barcelona. Pero no nos engañemos, grandes posibilidades, las grandes ofertas las da la Comisión Europea y en Bruselas. Otro mito es decir, venir como funcionario. Es evidentemente un, una posibilidad la más interesante, pero no solamente ni debe ser la principal ni la más cercana a cuando alguien termina los estudios universitarios. Se puede ser funcionario, entendido el empleo estable e indefinido, pero existe también una posibilidad de ser agente temporal de manera extraordinaria, Existen los, los agentes contractuales, que sería lo que en España son los, eh, los contrataciones laborales, en este caso contrataciones administrativas, los asistentes parlamentarios, los expertos nacionales que vamos a hablar posteriormente, contratos de interinaje intérpretes de filas, los becarios como fuerza de trabajo. Y entender siempre que las categorías principales en los funcionarios y agentes temporales son aprenderos estas, acrónimos de administradores, en los que se va a pedir un título universitario, pero hay otras categorías en las que no va a ser necesario, para bien para asistentes o para asistentes de secretariado, que en agentes contractuales se asimilan los administradores a un grupo 4, los asistentes a grupos 2 y 3 y los asistentes de secretariado a grupo 1, incluyendo también trabajos de oficio, conductores, ordenanzas, vigilantes, etcétera. Aquí se esperan a todos los ámbitos de, de titulación, a todos los mmm, ámbitos de formación profesional incluso. Hay ámbitos generalistas y horizontales y ámbitos especializados tanto para funcionarios como para agentes contractuales, pero no hay mmm, difícilmente una titulación va a quedar excluida. Lo que sí está claro es que hay titulaciones que van a tener mayores salidas. Juristas, economistas pueden encontrar más facilidades, más posibilidades, perdón, pero no necesariamente hay que estar en estos, en estos sectores investigadores. A través del Centro Común de Investigación se van a ofrecer muchas oportunidades para esos sectores. Eh, ingenieros, la las políticas de, de inmobiliarias de, de edificios, contar todos los edificios y todas las sedes que hay, hace falta tener un montón de profesionales de esos sectores. Por decir incluso la anécdota, hay guarderías con lo cual se buscan psico psicopedagogos, atención infantil, hay gabinetes médicos, hay eh, especialistas en seguridad alimentaria, en, en pesca, en asuntos marítimos, en lucha contra el fraude, en secretariado, seguridad... Yo creo que la, lo principal es la diversidad, la, el amplio espectro de posibilidades que se ofrecen. Cuando alguien tenga una titulación en concreto, pongamos el ejemplo de un estudiante o un graduado en estudios de veterinario, puede esperar su momento en que salgan unos concursos unas oposiciones de seguridad alimentaria por ejemplo pero siempre tendrá la oportunidad de acceder también a esos cuerpos generalistas en los que va simplemente tendrá que competir con otras titulaciones hay una oposición muy famosa y muy esperada por todos que es la oposición de graduados sin experiencia que se han convocado hasta el año 2019 con continuidades del año 2010 eh, se ha suspendido pero esperamos que vuelvan el año en el año 23 y es una oportunidad para sobre todo para jóvenes graduados porque normalmente contar que estas oposiciones de la Unión Europea no están pensadas, salvo esa oposición, para jóvenes sin experiencia. Se va a buscar siempre gente que tenga no mucha experiencia, se van a pedir unos tres, cuatro años, pero va a ser difícil terminar una, una carrera universitaria y aspirar rápidamente a una oposición como funcionario. Distinto será como agente contractual, pero siempre se va a premiar una corta, una corta al menos, experiencia. Toda la selección, y esto es muy importante y es el acrónimo más importante a, a, a recordar, lo realiza la Oficina Europea de Selección de Personal, EPSO. Os animo, os incito a que entréis en esa página página web muy completa donde podréis ver a través de sus archivos y sobre todo una plataforma de aprendizaje cuándo se han convocado las anteriores convocatorias, cómo, fue, cómo, cómo se convocaron, qué pruebas hubo que realizar, cuáles se van a convocar próximamente... Todo EPSO realiza todas las labores de selección para todas las instituciones, excepto los dos bancos y las agencias, que no por no estar en EPSO son, son, funcionan aparte, funcionan con criterios comunes, pero no se basan en EPSO. Estar atentos, en ese caso, a sus propias páginas web. Importante EPSO, EPSO solo selecciona, contrata a las instituciones en base a listas de reserva. EPSO mm, presenta el resultado de su trabajo a las instituciones y las instituciones se sirven del trabajo de EPSO para contratar directamente a los candidatos laureados, se les llama, que EPSO ha mm, a, a, mm, seleccionado en base a su excelencia. Siempre hay calendarios, previsibles y procedimientos homogéneos. Y lo más importante es que a diferencia de una oposición a la española, aquí no vais a encontrar el temario, ese, ese compendio de temas que hay que saberse y que... En una oposición española, dar la seguridad al opositor de que sabiéndolos tendréis grandes posibilidades y no sabiéndolos ninguna. En ese caso, no hay temario. ¿Por qué? Porque se selecciona en base a competencias. Le interesa la, a las instituciones la formación del candidato y a veces le interesa que la formación sea una concreta, una titulación. A veces varias. Le interesa la la, antigüe, la experiencia. Le interesa a veces, poco, con, poca, con poca práctica, a veces le interesa que sea superior pero esos dos sumandos van a multiplicar por cómo es el candidato, cómo se presenta, cómo es su actitud y cómo se va a incorporar al equipo de trabajo. Y esas competencias que van a valorar son las que se están valorando en empresa privada y en organismos internacionales y las que poco a poco vamos entendiendo todos y asumiendo todos que hay que empezar a regar y aprender desde, desde el colegio, desde el instituto y con más razón desde la universidad, siendo conscientes de que es normal no tenerlas, pero es interesante in, intentar eh, ver en, qué, en cuáles de ellas tenemos un gap y en cuáles debemos eh, crecer más. Hay que saber analizar y resolver problemas, buscar soluciones creativas diferentes, comunicar, atención a los idiomas, eh, escrito y verbal, saber adaptar el mensaje, saber ser autónomo, eh, responsable, eficaz, saber que todas esas competencias y todo lo que sabemos hay que seguir perfeccionándonos, hay que aprender nuevas herramientas informáticas o nuevos procedimientos legislativos. Saber ser flexible, ordenado, eficiente, Saber ser resiliente y atender que nos van a surgir problemas y tendremos que adaptarnos a ellos porque el problema no se va a adaptar a nosotros. Tendremos que eh, lidiar con equipos de trabajo insuficientes, con nuevos eh, sistemas de trabajo, con jefes complicados, con compañeros difíciles y no difíciles, con compañeros diferentes. Y compañeros que harán un trabajo en equipo necesario en el que habrá que negociar, ser flexible, saber no imponer nuestras soluciones, razonar nuestras, eh, nuestras opiniones y aprender de los otros e intentar que otros aprendan de nosotros. Y si hay equipos, saber ser líderes en el sentido de locomotora, resolución de problemas, motivador de equipos, no la jefatura tradicional. Ahora mismo se está re Renovando el marco de competencias y está intentando EPSO redefinirlas, pero vamos a seguir hablando normalmente de lo mismo. En la página web de EPSO podréis eh, intentar ahora mismo desde ya ver cómo se está eh, reformando ese, esas competencias. Para presentarse, aparte de ser ciudadano de un Estado miembro, para, ser, eh, con, para trabajar en las instituciones europeas hay que tener la nacionalidad de un Estado miembro, hay que tener la titulación que se exige en cada convocatoria, se, de, se definirá la experiencia profesional que se defina en cada convocatoria, como hemos dicho, a veces ninguna, a veces algo más, y los idiomas siempre habrá dos lenguas. Atención, aquí no se va a pedir ninguna acreditación ni certificado de lenguas, porque el examen, las pruebas se van a realizar en esa lengua que se dice conocer. Una lengua va a ser el castellano, entendiendo que va a ser una posibilidad a elegir por cada candidato, la otra normalmente será el inglés o el francés, y repito, que habrá de demostrarse realizando las pruebas, aunque se tengan todos los certificados y títulos del mundo. Repito, nacionalidad, no hay ninguna discriminación siempre entre Estados miembros de la Unión Europea, sabiendo que quizá a través de las listas de reserva las instituciones intentarán garantizar ese equilibrio geográfico. Y edad, pues no hay una edad necesaria, pero contar que no es, como decía, es una oposición, unas oposiciones que salvo los agentes contractuales que pudieran pudieran eh, aprobarse con una edad más temprana y esas oposiciones de, de graduados sin experiencia, lo normal es que se entre cercano a la treintena. No hay que pensar que es una eh, opción posgraduado. Podemos eh, entrar en la función pública vuestra de local, de vuestra comunidad autónoma, en la Administración General del Estado y que esto sea una aventura profesional posterior. Pueden, o se os espera en cualquier momento de vuestra carrera profesional. Los procesos de selección son parecidos, pero la gran diferencia entre un personal funcionario y un personal o un agente contractual son las dos eh, posibilidades más reales. Simplemente que en uno hay una convocatoria y en agentes contractuales la convocatoria es constante. Está, de hecho, publicada desde el año 2017 y simplemente hay que inscribirse en una base de datos que siempre está abierta. En el personal funcionario hay que esperar a la convocatoria. En el personal funcionario habrá varias fases, una fase de preselección, una fase intermedia y una fase final que se realizarán sobre todo cuando hay un gran número de candidatos. En una posición de generalista sin experiencia, contar que se pueden presentar a aproximadamente 20.000 candidatos. En una posición de un ámbito especializado, como podría ser de seguridad alimentaria, estamos hablando a lo mejor de 1.000 candidatos. Son dos procedimientos muy distintos y por tanto habrá filtros de selección diferentes. En una posición de muchos candidatos habrá, normalmente, unos test psicotécnicos. En una posición de menos candidatos se valorará el currículum profesional de los candidatos. Todo para llegar a una fase de evaluación, donde se realizan eh, varias pruebas que podéis consultar en la página web de EPSO, cómo son, cómo se desarrollan, incluso con vídeos, en la actualidad, después de la crisis pandémica, todas online, Quizá en el futuro también de online se aprende y cosas que se quedan, pero quizá volveremos pronto a lo presencial. Y cuando hay pruebas presenciales, hay pruebas que no se pueden hacer online, como por ejemplo ejercicios en grupo. Pero son siempre pruebas basadas sobre todo en la entrevista. Entrevistas sobre competencias generales, entrevistas sobre competencias específicas relacionadas con el ámbito, entrevistas situacionales, estudios de caso, presentaciones orales, eh, casos prácticos... Eh, pruebas escritas sobre el ámbito. Se incluirá seguramente algún test motivacional con, con conocimientos, sobre todo, de la Unión Europea. En agentes contractuales es todo más rápido, todo más eh, mecánico. Una vez que un candidato está inscrito en una base de datos, se puede inscribir en un montón de ámbitos funcionales, tiene que esperar a ser, a ser preseleccionado en función de sus currículum, de su de sus méritos y de sobre todo de, su, de ser diferente al resto, porque si es muy parecido se va a esconder junto con el resto de candidatos. Si os presentáis a un agente contractual, intentar dar toda la información posible, de todo aquello que os haga diferentes. Y se premia mucho el haber estudiado fuera, el conocimiento de otros idiomas distintos y esas experiencias y experiencia profesional, siempre he vivido experiencia profesional y singular, y experiencias personales y vitales que valen todas. Viajes, estudios fuera y demás. Y todo en función de una contratación, que es muy importante. Esas contrataciones contractuales temporales tienen un límite máximo de seis años. Y seis años es un elevado en un, en un tiempo en el que pasan muchas cosas. Entre otras cosas, a lo mejor, superar una prueba de personal funcionario. Las fuentes de información máximas y principales son la página web de EPS Os dejo ahí el código QR. La página web nuestra, que está dentro de la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores, en Atención al Ciudadano, podréis ver tanto las uh, oportunidades en organismos internacionales como en organismos de la Unión Europea. Eh, la aplicación web Profesionales UE, en la que os podéis suscribir para recibir mm, semanalmente todas las oportunidades de empleo y prácticas en la Unión Europea. Y la página web de Hablamos de Europa, es una, una información estática de calidad, donde se publican todos esos en boletines que hemos hablado. El camino para ser funcionario es un camino a medio plazo y aconsejamos que si hay una motivación junto con una formación académica veáis que es un camino a seguir pero un camino a completar etapas, viajar, completar vuestra formación con un máster, aprender y perfeccionar vuestras lenguas, intentar el voluntariado europeo como bien el llamado cuerpo de solidaridad europeo como una posibilidad de veros en una situación muy parecida a lo que vais a encontrar en esas posibilidades de gente contractual o como funcionario. e Intentar la formación a través del Colegio de Brujas, institución que permite la entrada siempre a través de beca. completar Erasmus, hacer experiencias profesionales y no profesionales, formaros en la Unión Europea, atender a lo que se cuece, a lo que se comenta en la prensa y la prensa especializada. Ver la posibilidad si a través de grupos de políticos en el Parlamento Europeo os dejan esa posibilidad. Y no desdeñéis nunca la posibilidad de realizar prácticas en las instituciones europeas. A través de unas prácticas comprenderéis si esto os gusta, si esta vida, esa administración burocrática, que no deja de serlo, de la Unión Europea, os llena y, cree, y creéis que podéis ser útiles. Pero, porque a través de esas prácticas seguro que podéis realizar las pruebas de selección mejor, no os van a dar ningún punto, no os van a regalar nada, pero seguro que hacéis los ejercicios y las pruebas mejor, seguramente saldréis más fácilmente de una lista de reserva porque se enteran que ya conocéis, soy tenéis la filosofía de la casa, seguramente podrá ser más fácil que os identifiquen en un proceso de agente contractual. La única diferencia de prácticas y empleo es que si bien en empleo existe ese EPSO que centraliza toda la información, en prácticas no existe un EPSO de las prácticas, con lo cual, la dificultad está en que tendréis que atender a todas las páginas web de todas las instituciones para ver sus programas de prácticas, con la limitación de que normalmente, cuando se hace una, no se puede repetir en otra institución o organismo. Habrá que elegir bien o aceptar la primera oportunidad. Nosotros en nuestra página web lo que intentamos es ayudar con un calendario unificado, donde encontraréis un sistema de semáforo, donde encontraréis en verde todo lo que está en mercado, en rojo lo que ya ha terminado y en amarillo lo que viene. Ahora ya tenemos publicados el de este año que ya está todo prácticamente a terminar, únicamente quedan las prácticas en el Parlamento Europeo que se está desarrollando el plazo de solicitudes durante el presente mes de mayo para realizarlas en octubre, pero ya el resto de prácticas del año 22 ya cerraron los plazos en su momento y se abren las, las prácticas del año 23, y entre ellas las de la Comisión Europea, que se en el, entre los meses de julio y agosto, para realizarlos a partir de marzo del año 23. Importante, empezar a tener vuestro currículum, vuestra carta de motivación. Si al principio es simple, no os preocupe, irá creciendo. Atender siempre a que os van a pedir una titulación de graduado para hacer las prácticas, os van a valorar. Cuantas más experiencia, y experiencia es mejor, y en los idiomas, a diferencia de una oposición, aquí sí tendréis que acreditar documentalmente, y cuanto más mejor, incluso sobre todo, si habéis estudiado fuera. No, no de, esa, eh, de estar atentos a la posibilidad eh, de las prácticas en delegaciones de la Unión Europea, que no tienen tanta eh, competencia, pero se pueden hacer prácticas... Esa, perdona que te interrumpa, en eh, un par de minutitos vamos a... Me quedan un minuto. Y, y y atender siempre a la posibilidad de, de, de atender a la información que os ofrece la Asociación de Becarios y becarios de la Unión Europea. En su propia página web, BQE, os va a facilitar muchos de los consejos y tips para las prácticas. Nuestro punto de información y de recibir vuestras preguntas es esta dirección de correo electrónico y nuestra página web. Os animo a que sigáis en esta carrera, en esta senda, y que la completéis con la información que nos darán los siguientes ponentes. Muchas gracias. Muchas gracias, César, por todas estas informaciones. Eh, un montón de cosas nos has contado. Como veréis, para los asistentes, eh, César ha cubierto su presentación y la de Soledad Blanco, eh, que desafortunadamente no, no ha podido participar. Eh, muchísimas gracias también por eso, César. Eh, pasamos ahora a nuestro próximo orador, que es Nacho Moreno. Que nos va a contar eh, cómo es eh, el caso particular de trabajar en las instituciones europeas como experto nacional destacado. Él es experto nacional destacado del Gobierno de Navarra en la DG Connect, eh, Connect, en temas de, de digitalización. Eh, Nacho, eh, ah, bueno, y una cosa antes de pasar a Nacho: eh, que sepáis que sobre las 12 tendremos un rato para preguntas, respuestas, debate. Y eso, si queréis ir poniendo vuestras preguntas en, en la sección preguntas y respuestas que tenéis eh, en la parte baja de vuestra pantalla, pues eh, luego las recogeremos por orden. Si Adelante, Nacho. Hola, buenos días, gracias por, por invitarme. Yo, ah, la presentación va a estar, vale, de acuerdo. Eh, voy a hablaros un poco del cómo y el por qué, ¿no? Mi presentación es un poquito más emocional. Voy a hablaros de, de la figura que, que corresponde a mi puesto en, en Bruselas eh, y lo voy a hacer pues, intentando describir las figuras, explicar qué beneficios tiene para las partes y luego el proceso que yo he seguido para acceder a ese puesto. Y es un poco más una descripción más emocional para, y, y que, como bien decía César, eh, pues la persistencia y el, y el aprovechar las oportunidades ha sido clave y que tiene que ser clave para poder trabajar en instituciones europeas. Que también los, las formas de liderazgo y, y lo que se busca es un poco diferente a veces de lo que aquí se percibe como necesario. Y, y yo quiero también puntualizar y, y hacer visible eh, que yo soy un claro ejemplo de, de la vocación europeizante que tiene este gobierno. Soy el primer experto nacional destacado de, de Navarra en, en Bruselas hay mucha gente de Navarra trabajando en, en Bruselas, mucha gente trabajando en la Comisión, pero esta figura de, en la que eh, los empleados públicos españoles pueden trabajar, ¿podemos pasar la siguiente, la siguiente? Ana, ¿puedes pasar? ¿La siguiente? Vale. Eh, esto está extraído de la propia página web de, del Ministerio, en la que explica que los empleados públicos españoles, que pueden ser de las administraciones del Estado, o de las regiones o incluso de, de las administraciones locales pueden trabajar en las eh, instituciones europeas o en las agencias como experto nacional destacado lo que se llama Second National Export. la institución que más recurre a la, es la Comisión Europea esta figura y si bien cada vez hay más agencias y otros, eh, otras entidades que lo hacen eh, siguiente diapositiva por favor vale. ¿cuáles son los beneficios para las partes? ¿por qué está interesada la Unión Europea en, en tener un experto nacional destacado. Pues lo más importante es porque puede conseguir empleados de un alto nivel formativo y con una experiencia pro profesional importante. Y desde mi punto de vista, lo que veréis en la diapositiva, en cursiva es lo que yo aporto, aparte de lo que he extraído de la página web del Ministerio, es que los expertos nacionales destacados tenemos un contacto con la realidad de los Estados miembros y de sus regiones. Somos el final de esa cadena en la que la Unión Europea marca una política o saca una convocatoria de ayudas o cualquier otra eh, acción que realiza y muchas veces desconocen el efecto final que va a tener eh, al final de la cadena. Y por eso el, el cómo se es percibido por parte de, de las regiones especialmente y también de los Estados miembros, por supuesto, pues, pues es algo muy importante que valora mucho las instituciones europeas. Eh, es importante también que es, tenemos un alto poder de influencia por ese conocimiento, porque están, es muy importante el tener opiniones de primera mano. Y eso es algo que es algo también muy importante para las administraciones españolas. ¿De acuerdo? Porque como dice aquí, además del impacto en el crecimiento de las carencias de los empleados, que luego vamos a volver con un know-how importante, posibilita un flujo de información y un aumento de conocimientos. La, dentro de mis labores como coordinador de, de, de país para el Recovery Resilient Plan de Letonia, en la parte digital, ha permitido que ese conocimiento de cómo va a funcionar el Recovery Resilient Plan pueda transmitirlo a Gobierno de Navarra y con, con mis compañeros aquí en Gobierno facilitarles cómo va a ser la información. Y, y esa influencia a de las decisiones que comentaba en, en, la, en el anterior eh, comentario. ¿Y qué, cuál es la importancia para el experto destacado? Pues como bien ha dicho César, es una alternativa profesional en un ámbito laboral y territorial distinto y, y no es necesario muchas veces ser directamente un funcionario europeo, sino que puede ser un funcionario del, del Estado español o, o de, de tu región o de, o de tu ayuntamiento y después solicitar ese pues, eh, experto ese puesto de experto nacional destacado. Para mí es un reto profesional personal y formativo el irte a vivir a otro lado de un sitio, conocer nueva gente, eh, pues, pues es un, un, un cambio bastante radical. Siguiente diapositiva, por favor. Y ahora os voy a contar un poquito más pues, cuáles han sido mis tareas como el gobierno de Navarra y los antecedentes para yo poder acceder a este puesto. Yo entro como técnico de telecomunicaciones en la Dirección General de Telecomunicaciones y Digitalización eh, hace 10-12 años y dentro del plan de banda ancha soy el responsable de, del contacto con operadores y con operadores administraciones en el plan director de banda ancha para Navarra. Soy el Broadband Competence Officer para Navarra, que es una iniciativa que desde DigiConnect eh, existe para, una, para compartir buenas prácticas en temas de digitalización, en general, en, en temas de banda ancha, y eso me permite interactuar con, con mucho con Bruselas. Soy responsable y colaboro de proyectos europeos, como el SAFER, el proyecto Pineos el proyecto ALER, y aparte de otras tareas administrativas. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ¿cuáles son mis pasos? Dentro del plan de banda ancha, presentamos en su momento al plan Juncker que fue en esto hace mucho tiempo, el proyecto de Mandanchi fue seleccionado, pero no fue financiado. De tal forma que recibimos un premio eh, para hacer una visita y asistir a unos workshops en, en Bruselas. Yo entendí que la oportunidad no era tanto el acceder a los workshops que eran eh, transmitidos digitalmente ¿no? eh, desde allá, sino el tener capacidad de networking y conocer gente en la comisión. Hice contactos en la comisión que eh, eran interesantes para el gobierno de Navarra. Con eso, como os comentaba, tener proactividad y networking. Y solicité una eh, beca de Erasmus for Officials. Es una estancia muy corta, como un Erasmus, de 12 días para funcionarios. En el que durante una semana conoces las instituciones, conoces cómo es la forma de trabajar, y después haces dos días y medio de trabajo de Job en el que trabajas junto con un funcionario. Fue muy importante para mí esa propiedad de networking porque habiendo conocido a alguien de la comisión, les contacté y me dijeron no, que solicita Digiconet y desde B5, que es la unidad de la que estoy ahora, te reclamamos para hacer el trabajo de Job Allí conocí a un funcionario que organizó mi agenda de dos días y medio de visitas a, a la gente que se encargaba en Regio de, de los fondos FEDER, a eh, Enagri de los fondos PEDER, y fue, eh, la verdad, que súper intenso y muy útil para dar a conocer también el plan de banda ancha para, eh, para Navarra y hacer contactos con la propia B5. En todo nuestro proceso fue muy interesante y, y el, eh, la participación como visio para Navarra fue clave. ¿no? En, en, en redactar adecuadamente el plan y en conocer cuáles serán nuestras posibilidades. Y esto permitió, como último paso, eh, acceder a, a, a, a, como experto nacional, destacar. Y ya la última diapositiva. Eh, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí está. Y entonces, estas son las, las labores que yo realizo ahora dentro de, de la comisión, como os decía, soy conte para, para para la parte digital del Recobrer de Ciudad Soy oficial Officer para Estonia, Lituania, Letonia y Finlandia en temas de banda ancha, a la vez que ahora estoy haciéndolo para España eh, porque era sustituto y ahora eh, eh, mi compañero está muy ocupado y los estoy realizando yo. Entonces, todo esto me permite tener un conocimiento mayor dentro de, de, de la Comisión y Participo en foros de decisión como el CEP2Digital, eh, que es un plan de un programa de, de conectividad eh, muy importante que está dotado económicamente eh, con una cantidad bastante grande y en la que pues, procuro mantener informada a Navarra y al Ministerio a la representación permanente para, para que podamos acceder a la máxima financiación. Y lo mismo que en otros foros de decisión, como ya he dicho. Comentar por último que es cierto que la REPER tiene cuidado con nosotros. Yo suelo participar y me he encontrado con César en varias ocasiones en los jueves de la REPER y con otros compañeros que, que estarán luego y con Belén, en, con, con los, el, el, las participaciones las, las, las que hacemos como expertos materiales destacados. Entonces, animaros desde aquí a que es un camino largo y puede ser duro, pero que a Europa se puede llegar de muchas formas, como ha dicho César, y que, y que a cualquier edad, que yo he, he ido hace un par de años y voy a hacer ahora 50 y, y estoy aquí empezando mi, mi periplo en la Unión Europea. Así que animaros y, y abierto luego para vuestras preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Nacho. Eh, muy interesantes estas informaciones. Pasamos ahora a Belén Muntado de Villera, que es eh, funcionaria de la Comisión Europea y además es responsable de ANFICE, que es una asociación eh, importante que presta eh, apoyo a, a españoles en instituciones europeas. Hola Belén. Hola, ¿me podéis oír? ¿Sí? sí. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Feliz de acompañaros y feliz de si podáis aportar, podemos aportar nuestro granito de arena para Navarra eh, Gracias por todo lo que habéis contado, realmente mi presentación va a ser breve, yo quiero sobre todo poneros a ver, me pongo más para atrás poneros en contacto con los españoles que estamos en instituciones europeas eh, que me corrija César pero como 6.300 así Um, en, pues como he, ha dicho él, por todo el mundo. Um, os he pasado la presentación en PDF, eh, es, es básicamente muy corta. Lo que quiero que, que tengáis en cuenta es que, bueno, ahí está nuestro email, nuestra página web, y que abrimos las puertas a todos los asistentes ahora y en un futuro eh, para contactarnos para cualquier cosa. Nosotros somos... Eh, junto con, obviamente, la REPER y la Asociación plenaria de Expertos Nacionales y BQE, la de, la de becarios. Uh, somos como, como un clúster, un, una peña y nos pasamos mucha información y colaboramos juntos para, bueno, el mismo fin, que es poder estar a vuestro servicio, para que de alguna u otra manera consigáis acceder a instituciones europeas, tenemos mucha necesidad de, de, de buenos perfiles, que seguramente los tenéis y, y podemos acompañaros. Eh, os mando con, con la delegación una guía que realmente está como en un borrador, porque no le hemos dado todavía un bonito formato, pero lo importante es que veáis el contenido de la guía. Eh, tenéis en la guía bastantes links eh, asociados a lo que prepara la unidad de apoyo de la REPER, lo que, lo que os acaba de contar César. Eh, y realmente es como estructurado de una manera para que veáis cuáles son las posibilidades de entrar y que, y que se os, bueno parezca más fácil, ¿no? porque realmente esto parece grande, pero realmente luego pues, nos conocemos casi todos, nos pasamos información eh, al candidato que se nos acerca pues le ayudamos a preparar a lo mejor la entrevista. Y quería ponerlo también en hilo a lo que ha dicho Nacho. Eh, pues bueno, porque realmente los expertos nacionales tenéis muchas posibilidades de conseguir la plaza. No hay mucha no hay mucha competencia, a lo mejor competir con un finlandés y una portuguesa, lo que sé. Pero si preparáis bien la entrevista con alguien a lo mejor de esa unidad, de español, os va a dar muchas claves porque eh, vuestra labor aquí es fundamental y, y, y realmente los servicios necesitan. Eh, a ver, estoy viendo un poco la lista de preguntas que pasasteis antes. Bueno, ahí tenéis, si quieres pasarlo un poco más para abajo, Ana, eh, lo que acabo de decir de networking a todos los niveles. Eh. Eh, no, bueno, yo estoy en la, no, no he dicho un poco así, un poco dónde estoy, estoy en la Dirección General de Competencia, pero bueno, yo soy farmacéutica y lo que quería también resaltaros, todo lo ha explicado súper bien César, pero también quería resaltaros que, que no os fijáis solamente en vuestra carrera, que la carrera es solamente un paso para poder acceder a puesto de administrador, pero que... Bueno, yo soy farmacéutica, pero trabajo en competencia. Entonces, ¿qué ha hecho la comisión por mí? Me ha especializado en derecho de la competencia y puedo llevar casos bastante interesantes. Eh, también podéis solamente trabajar eh, de manera administrativa, donde sea. Pero la idea es que pues estéis como abiertos. ¿no? Uno entra en una dirección general, yo entré por una oposición que era de técnico de laboratorio. Estuve trabajando en el Centro Común de Investigación, Joint Research Center, y, y después he pasado a las oficinas de Bruselas, que no hay aquí laboratorios, pero que estamos en, en competencia. no Y en competencia, que sabéis que es política directa de la Unión Europea, pues llevamos todos los sectores. Eh, otra de las preguntas que habéis hecho antes, y creo que no hemos hablado, eh, un. un Compañero vuestro ha preguntado por el tema de la discapacidad. Aquí, obviamente, potenciamos eh, la integración de todos los discapacitados. No sé en la manera, de, bueno, el grado de discapacidad que estáis hablando, pero eh, obviamente las discapacidades físicas no son un problema. Siempre se puede adaptar la oficina, el ambiente de trabajo, todo. Eh, pero si queréis, pues puedo averiguar más sobre esa pregunta, que no estoy muy segura. Um, las oportunidades de empleo las tenéis aquí en la guía y, y bueno, también comentar, bueno había otro, otra pregunta que era sobre eh, so, sudamericanos con visado, bueno, no son españoles eh, ya sabéis que como ha dicho César para, para ser funcionario o agente contractual o temporal, para entrar en el estatuto de funcionarios, hace falta ser eh, español bueno, o de un estado miembro pero es verdad que también hay, un, hay un, una contratación que se llama interims que es directamente con el gobierno belga. Entonces no es directamente con la Unión Europea, se trabaja para las instituciones, pero a nivel externo. Y ahí sí que conozco varios casos de sudamericanos que trabajan súper bien. Eh, también os podemos mandar información. Ahí tenéis nuestro email, info@efic.eu. Y en la web eh, www.saefice.eu contactarnos para preguntas más específicas. Eh, había otra pregunta sobre uh, mayores de 30 años. Bueno, es muy importante porque realmente eh, la edad media eh, no sé si ronda los 40 años ¿eh? de, en compañeros trabajando para instituciones. Pero quiere decir que necesitamos gente con experiencia en en muchos departamentos. Entonces, obviamente, el, el tener más edad no es, no es ningún problema, sino todo lo contrario. Podéis acceder a puestos de temporal, a de 7, a de 8 en adelante, con toda la experiencia que tenéis, sin tener que pasar oposición y sin tener que pasar eh, a superar un, un, un examen de, de agente contractual, porque son puestos muy, muy específicos. Eh, y también están, o sea, son los agentes temporales y también está bien redactado ahí en la guía que os mando. Eh, y luego, mmm, sí, otra pregunta era de los científicos en la Unión Europea, bueno, yo como parte de, de bueno, personal sanitario, y estoy muy en contacto con, con muchos científicos aquí en las instituciones. Tenéis también eh, las mismas oportunidades laborales y específicamente en direcciones generales, donde llevéis eh, dosieres muy científicos. Eh, bueno, Nacho este Teleco. Um, y también os podemos contar específicamente si queréis algo mucho más elaborado. Eh, hay una cosa que yo creo que no os he hablado antes y es que podéis trabajar como científico experto evaluando de evaluador de proyectos. Eh, está en la web de, de la comisión dentro de la parte del JRC, Joint Research Center, y, eh, y os pagan por días unas dietas, trabajáis desde casa, el, eh, entráis en la evaluación de proyectos muy importantes, casi todo relacionado con el Horizon eh, Europe. Y, y eso es, no es una vinculación a, a la Unión Europea, podéis trabajar de expertos en, como independientes. Pero bueno, también en el Joint Research Center tenéis un montón de vacantes para científicos y sobre todo unas becas muy interesantes que son como unos 2.000 o 3.000 euros, 3.000 creo, para hacer vuestro doctorado en, en las siete sedes del Centro Común de Investigación. Hay tres en Ispra, una en Alemania, otra aquí en Bélgica, otra en Holanda, Petén, eh, y la de Sevilla. Vale, y luego y lo, con la pregunta de trabajar desde el juego. Bueno, bueno. tenemos sí, que pasar al siguiente sí, orador? Vale, no, no, ya acabo. Tenemos las preguntas en la sección de vale. preguntas. De todas formas, muchas gracias por haber adelantado ya algunas respuestas. Como saben los asistentes, en el formulario de registro se podía ya plantear preguntas. Por eso vale, me... Yo, eh, sigo abierta a, a responder lo que queráis después. Gracias. Muchas gracias. Vale. Pues pasamos a, a señor orador, que es Juan Gala, director de la unidad de funcionarios internacionales en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y él nos va a contar eh, las posibilidades de empleo en organismos internacionales, para completar un poco el, el, el mapa. Adelante, Juan. Muy bien, muchas gracias, buenos días a todo el mundo. Muchas gracias al Gobierno de Navarra y a la delegación de Navarra en Bruselas por haber contactado con nosotros para tener esta oportunidad. Eh, y Voy a tratar de ceñirme a los diez minutos. Probablemente me deje mucha información, así que yo también abierto a preguntas eh, con posterioridad. Eh, confieso que estoy un poco como pez fuera del agua hoy porque soy el único que no va a hablar de la Unión Europea eh, pero bueno, yo soy como Francisco Umbral así que voy a hablar de mi libro y, y no me moveré hasta que acabe de hablar de él eh, básicamente en diez minutos lo que quiero dejar son varias ideas principales que entiendo que que además muchas de ellas son similares o muy parecidas a, a lo que ha contado César, lo que ha contado Belén, al ámbito de la Unión Europea, porque al final ya estamos hablando dentro del mundo de las organizaciones internacionales, y luego un par de herramientas por si alguien quiere profundizar más en, en este mundo. Bueno, primera idea... Eh, esto es para todos. Eh, ya lo, era una pregunta, ha contado Belén, ha contado César también, pero las organizaciones internacionales, eh, y estoy hablando de alrededor de 180 de las que España es Estado miembro o tiene otro tipo de estatus como Estado observador, por ejemplo, eh, sacan alrededor de 200 a 300 ofertas todas las semanas. Eso significa que necesitan gente de todos los ámbitos y por lo tanto da absolutamente igual lo que haya uno estudiado, a cómo se haya reciclado cuáles sean sus intereses, porque lo más seguro es que si no todas las semanas, uh, un par de veces al mes, encuentre perfiles eh, que son de interés uh, y en los que se puede presentar a, a, pues a, a, a luchar por una plaza en una organización inter internacional. Yo creo que hay una cosa muy importante eh, en el mundo de las organizaciones internacionales, también en la Unión Europea, pero aquí sí viene una diferencia importante y es que las organizaciones internacionales sí están mucho más extendidas a lo largo de, de todo el planeta uh, y, por lo tanto, eso sí que marca cierta diferencia, mucho más que, que la Unión Europea, muy centrada en Bruselas aunque tenga delegaciones en el exterior. Eh, y entonces hay que plantearse varias cosas, eh, varias reflexiones que yo creo que son fundamentales a la hora de, de plantearse el futuro laboral en una organización internacional. Lo primero es que al estar extendido por todo el mundo, trabajar en una organización internacional claramente afecta a todos los órdenes de la vida. La gente se mueve mucho, eh, trabaja mucho en terreno, aunque sí existen sedes principales en grandes ciudades como Nueva York, Roma, París, Nairobi eh, o Londres eh, o Ginebra. Eh, pero la gente se mueve mucho al principio sobre todo el terreno y eso hay que tenerlo muy en cuenta porque afecta a todos los órdenes de la vida y tiene una derivada clara hacia la conciliación. Eh, además, moverse tiene unos costes, y ahí hablamos de dinero, costes de la expatriación, eh, hablamos de viajes de, de alojamientos, hablamos de... De colegios cuando hay niños, hablamos de desarrollo profesional del cónyuge o pareja cuando existe, etcétera, etcétera. Y luego, por supuesto, las dificultades sobre el terreno. Eh, estamos hablando a veces de países con enfermedades endémicas, pues el Zika, el Chukunguya, la malaria, eh, de países también en situaciones de postconflicto o incluso de conflicto muy reciente o todavía en, en, en aras de solucionarse. Uh, y esa es una realidad que existe al trabajar en la organización internacional, sobre todo al principio. Pero esto se puede llegar a... Esto se compensa, de hecho. Eh, hay que tener en cuenta uh, que los costes de la expatriación muchas veces, bueno, lo primero, eh, están nivelados gracias a los, a los sueldos que se cobran, eh, que son infinitamente mayores a los que se cobran de media en España. Eh, hay muchas ayudas, ayudas al alojamiento, se pagan los viajes, se pagan las mudanzas, eh, hay ayudas eh, a la hora de encontrar eh, colegios, incluso muchas organizaciones internacionales son muy conscientes de la realidad familiar de los expatriados uh, y hay programas de ayuda para los, uh, para los cónyuges, para el desarrollo de su carrera profesional. Uh, por supuesto, eh, se trabaja mucho en la conciliación y hay equipos súper motivados eh, gracias a los objetivos que se persiguen, las de generar impacto e intentar cambiar la, la sociedad internacional día a día. Eh, bueno, estas realidades eh, que son comunes a todos los trabajos en el, en el exterior eh, dejan sin duda la puerta abierta a preguntarse, bueno, yo cómo intento acceder a una organización internacional, si eh, bueno, estoy en la universidad o acabo de terminar mi carrera o tengo varios años de, de desarrollo profesional. Bueno, los procesos de selección en las organizaciones internacionales no tienen nada que ver con los procesos de selección en, eh, en la función pública nacional. Aquí estábamos hablando de procesos de selección muy similares a los de eh, la empresa privada. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? ¿Cuáles son las tres ideas fundamentales que hay que grabarse a fuego? Uh, y veréis cómo voy a repetir cosas que ya se han dicho a la hora de intentar acceder al mundo de las organizaciones internacionales. Primero, la experiencia. Se va a requerir normalmente cierto grado de experiencia. Eh, los españoles estamos bien representados en el sistema de Naciones Unidas y por lo tanto no tenemos... Eh, la puerta abierta ahora, por ejemplo, a acceder sin ningún tipo de experiencia. Pero eso es recurrente eh, en la mayoría de organizaciones internacionales. Entonces hay que tener cierto grado de experiencia un mínimo de dos años para poder empezar a competir por los puestos en las organizaciones internacionales. Y una cosa fundamental dentro de la experiencia es que esto no es una, una, un sprint, esto es una carrera medio, o largo, o a medio fondo o a fondo eh, totalmente eh, en el sentido de que uno puede entrar... Eh, nada más acabar la carrera y con poca experiencia en una organización internacional y puede hacer carrera dentro, pero uno también puede acceder en diferentes momentos de su experiencia profesional, de su desarrollo profesional, a competir por un puesto en una organización internacional y no es raro, es más, suele ser habitual que haya gente que entre y salga de las organizaciones internacionales y busque experiencia en el ámbito del sector privado, en el ámbito del tercer sector, en el ámbito del sector público, ya sea nacional o dentro de otras organizaciones internacionales, con lo cual no es difícil que haya alguien que tenga experiencia en la Unión Europea, que haya hecho una beca, por ejemplo, de las que hablaba César, uh, y luego postu se postule para un puesto en otra organización internacional. Entonces, primer elemento principal, la experiencia. Segundo elemento principal, los idiomas. Ya lo ha dicho César, sin inglés no hay posibilidad de acceder a un puesto en una organización internacional es básico y fundamental. A partir de ahí puede haber otros idiomas, terceros idiomas, eh, dominar algunos va a abrir muchas más puertas. Si alguien habla ruso o árabe, por ejemplo, pues va a tener muchas más puertas abiertas. Pero, condición sine qua non, hablar inglés. Hablar inglés no significa tener un título. Hablar inglés significa dominar el idioma. Da igual el acento, pero las pruebas de selección van a en inglés. Con lo cual, si no entiendes lo que te están preguntando, es difícil que consigas un, un puesto en una organización internacional. Y tercer y último elemento fundamental en los procesos de selección en las organizaciones internacionales, las competencias. César ha hablado de ellas, no son diferentes a las que hay en la Unión Europea, vienen determinadas en las ofertas de trabajo en las organizaciones internacionales. Uh, hay que estudiarlas, hay que trabajarlas, hay que adquirirlas con esa experiencia laboral, pero también con esas experiencias de vida de las que hablaba, de las que hablaba César, y no me voy a repetir en ese ámbito, pero son fundamentales hoy en día... Siempre se acaban los procesos de selección con entrevistas situacionales y basadas en competencias. Quieren saber no qué sabe uno, sino cómo lo aplica al trabajo en el día a día. Y por lo tanto es fundamental eh, tener eso presente a la hora de enfrentarse al mundo de las organizaciones internacionales y, de su, y del desarrollo profesional en las mismas. Bueno, ya para no extenderme demasiado uh, y porque creo que es muy interesante saberlo, eh, dos herramientas. Eh, para poder profundizar en el mundo de, eh, del desarrollo profesional de las organizaciones internacionales. Para eso, si me permitís, voy a compartir la pantalla eh, y os voy a enseñar. Eh, esta es la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Eh, y aquí tenéis un apartado, Servicios al Ciudadano, donde aparece oportunidades de empleo en las organizaciones internacionales y la Unión Europea. Las dos unidades compartimos espacio. Eh, al principio encontráis las organizaciones internacionales, más abajo la Unión Europea, eh, y aquí hay dos eh, elementos fundamentales que no sé por qué no salen, eh, deberían estar aquí abajo, bueno, da igual. Eh, se puede entrar eh, tanto en Informado SUFI, eh, que es la aplicación informática que utilizamos para eh, semanalmente, de manera abierta y totalmente gratuita, dar difusión a todas las vacantes que salen eh, o, que, o que publican las organizaciones internacionales. Con lo cual, en un único documento, eh, incluso eh, si uno se da de alta en la aplicación, mediante un correo que, uh, que alerta de la existencia de, de vacantes eh, que son interesantes para el perfil que uno ha introducido, accede a ese único documento en el que hay de 200 a 300 ofertas de trabajo cada, uh, cada semana. Yo creo que es fundamental este, esta herramienta porque uno puede directamente saber qué plazas hay, qué requisitos hay, qué condiciones hay um, eh, y están publicadas y postularse o presentar su candidatura a cualquiera de ellas. Pero si uno todavía está pensando en eh, si esto le interesa o no, podéis acceder a esas mismas ofertas y ver viendo cuáles son esas condiciones, esos requisitos, autovaluaros -valuar, auto en función de esas condiciones y requisitos y ver qué lagunas tenéis y dónde podéis trabajar. Eh, esta sería una primera herramienta. También hay más información dentro de la página web sobre cómo enfrentarse a procesos de selección y, y vídeos con gente del Sistema de Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales. Pero ahí tenemos una segunda herramienta que es nuestro perfil de LinkedIn. Ay, Perdonad, porque esto no es. A ver, aquí justo. Así es como se puede ver. Eh, y en este perfil de LinkedIn, además de eh, colgar los boletines de vacantes eh, todas las semanas, aquí tenéis el de esta. Uh, uh, presentamos más información que creemos que es muy interesante que va desde la reseña de determinados puestos, puesto que los puestos, hay, hay puestos para todo tipo de perfiles y así respondo a lo de si los científicos eh, pueden o no tener oportunidades en este ámbito, sí las tienen los científicos, los licenciados o graduados en Derecho en de Ciencia Política, veterinarios, eh, ingenieros, da igual, hay perfiles para todos. Eh, pero también eh, colgamos eh, herramientas para hacer frente a los procesos de selección, eh, información relevante o, o, o oportunidades que dan eh, las propias organizaciones internacionales, como son las prácticas o como damos los estados nacionales, los estados miembros, a través, eh, por ejemplo, del programa de eh, voluntarios, que podéis ver aquí, eh, de voluntarios en Naciones Unidas, que permite acceder a puestos y adquirir experiencia directamente en el sistema, en este caso, durante 15 meses o 24, y que te permite ya adquirir esa experiencia para competir eh, o estar en el nivel de competir en los procesos selectivos uh, para eh, las eh, plazas que van surgiendo. Bueno, yo me quedo aquí para no robar más tiempo a los demás y quedo abierto a todas las preguntas o dudas que podáis tener eh, más adelante. Gracias. Muchas gracias, Juan. Eh, todo muy interesante. Eh, pasamos ya a la última presentación. Eh, eh, de esta me voy a encargar yo. Eh, bueno, no me he presentado antes. Soy Diatriz Pirela. Trabajo en la delegación de Navarra de la Unión Euro Europea en Bruselas. Y mm, os voy a contar, eh, eso sí, enfocadamente, eh, sobre las oportunidades de, de empleo en Bruselas. Eh, ¿Se ve bien? Bueno, os cuento así rápido. Eh, bueno, como sabéis, eh, el Estado español pertenecía a lo que hoy es la Unión Europea desde el año 86 y ya eh, en los años 80 empiezan a llegar representaciones o delegaciones de las regiones a Bruselas. En el 87, la Carta Única Europea incluye eh, la política regional entre, entre los asuntos de interés. Y en el 93, se refuerza la, la dimensión regional en la integración europea. En el año 94, se crea el Comité Europeo de las Regiones. Eh, bueno, en el año 93, eh, ya en Navarra eh, tiene una representación en Bruselas a través de, de consultoras. Y en el año 99 se constituye la, la delegación de la Unión europea. Eh, a partir del año 2002 se formaliza la, la colaboración entre las delegaciones eh, de las comunidades autónomas. Y eh, bueno a partir del año 2004 también eh, hubo con la ampliación con los Estados miembros una cierta llamada proliferan las, las delegaciones regionales y actualmente hay aproximadamente 300 delegaciones eh, regionales en Bruselas. Las funciones varían en función de cada región, pero... Eh, uy, se ha, ah, eh, un poco en, en general... Eh, no sé qué pasa con las ¿Hay una labor de, de representación? Sal y vuelvo a entrar. Sal de la presentación ahora eh, creo que ya se ve eh, una labor de representación labor de acercar a Europa a nuestras regiones y viceversa de acercar nuestro, nuestras regiones a Europa seguimiento de... ¿no? sal, de la, sal de, la, de la presentación y vuelve a entrar sí. vale, la pues, con retraso pero si oye Ah, bueno, si se oye, eh, sí. sigo, no pasa nada. Eh, bueno, pues eso, una función de representación, de acercar Europa a los territorios y viceversa, de seguimiento de políticas y normativas comunitarias y luego de participación en las instituciones europeas. También eh, de participación en redes y foros de interés. ¿Vale? Ah. No podemos sé, no pasar las, las diapositivas. Bueno, eh, sí. entonces, vale, eh, hay, eh, casi todas las comunidades autónomas eh, cuentan con becas eh, con de, de formación o prácticas y eh, las convocatorias eh, bueno, pues suelen eh, aparecer en las, en las webs de cada, de cada delegación regional la duración suele ser entre seis meses y un año a veces renovable y algunas, eh, comun algunas comunidades autónomas tienen la posibilidad de realizar prácticas también en el origen entonces requisitos que suelen ser comunes eh, vinculación con el territorio eh, empadronamiento en general o haber eh, estudiado en las universidades regionales y edad máxima suele ser entre 29 y 35 años se suele pedir licenciatura eh, grado, a veces también es especialización de posgrado y normalmente inglés y francés. Y entonces, un poco ahí, para que veáis eh, eh, lo, que, lo que hay, hemos preguntado a las otras delegaciones autonómicas. Entonces, eh, por ejemplo, eh, Navarra cuenta con una beca anual remunerada de entre un año y 18 meses. Castilla-La Mancha tiene tres becas. Eh, el Gobierno Vasco también eh, tres becas remuneradas. Eh, Asturias eh, una beca. El Gobierno de Canarias eh, dos becas también. Eh, Castilla y León, tres, dos. Eh, Cantabria, dos. La Rioja dos. Eh, la Junta de Andalucía, tres. Extremadura tiene como cinco. Comunidad de Madrid también. Y cada una también tiene unas cuantas, eh, un poco por que tengáis una idea. Eh, sí, mucha suerte si esta es una opción que nos puede interesar, desde luego el trabajo es muy interesante. Y, y suerte. Entonces, ya hemos acabado con las presentaciones. Ahora eh, tenemos un ratito para, para preguntas y, y debate. Eh, ya nos habéis enviado algunas preguntas eh, con, lo, con el formulario de inscripción y aparte eh, veo que tenemos algunas también eh, en, el, en el chat. Así que eh, voy cogiendo eh, las preguntas por orden de, de llegada. ¿vale? A ver. Eh, bueno, sobre si los únicos eh, que pueden solicitar eh, son españoles, es que ya nos ha contestado Belén que hay algunas oportunidades a través de agencias de, de interim, por ejemplo. Eh, luego, mm, si ha habido cortes, eh, no, yo creo que no ha sido generalizado. Eh, ¿Qué más? Eh, nos preguntan. A ver, eh, Otras preguntas. Voy cogiendo por orden. Eh, Carol Rubles nos comenta eh, que es estudiante de enfermería y es también graduada en el técnico agrícola y que habla cuatro idiomas. Entonces, si en alguna de las áreas pudiera encajar valorar las dos formaciones. Y claro, dice que ha visto pocos puestos específicos de enfermería. Eh, ¿Cómo podría orientarme para trabajar de cara al futuro para la Unión Europea? Creo que en parte te ha contestado eh, Belén. No sé si alguno de los oradores quiere darle una, una respuesta. Si te veo Belén, adelante. Eh, sí, perdona, ¿cuál era el segundo grado que ha dicho que tiene? Técnico agrícola y estudiante de enfermería. Claro, eh, básicamente lo que decía antes, eh, va a tener un grado eh, universitario, entonces puede acceder a un montón de puestos que no sean específicos. Eh, si, si se quiere centrar en enfermería, por supuesto, tenemos ahí también el servicio médico. Eh, se, bueno, algo que tenía que haber dicho que era lo más importante es que tenéis en la guía también los links a a los grupos de WhatsApp por perfiles. Tenemos uno de personal sanitario. Entonces, como hay personal sanitario en diferentes instituciones de la Unión Europea, también eh, está bien preguntarles qué es lo que hacen. Si ella se quiere dedicar a la parte práctica de enfermería, pues bien. Y si a lo mejor quiere ayudar en el psychological service, que ahora está los pobres hasta arriba. Pues también después del COVID eh, y por supuesto en tema de agricultura, si es lo que está haciendo o cuando acabe. Básicamente lo que quería enfatizar es la versatilidad, sabes, que no, no porque tengamos una carrera tenemos que seguir nuestra carrera en las instituciones europeas así, sino que realmente entras, te forman, te preparas administrativamente para algo, trabajas para una dirección general o sea, y te especializas, o sea que que es todo, pero bueno, que me escriba y me, le puedo contar específicamente a ella y a, y a los demás que tengan preguntas específicas. Eh, el primer paso ya lado es ser proactiva y preguntar, pedir, y la verdad es que la gente en la comisión está deseando dar información, de ayuda, ayudar. La gente es mucho más abierta, eh, a mí cuando me ha tocado acceder a ellos, es mucho más abierta de lo que pues, podemos esperar, sobre todo temas pues, de para ayudar a alguien a... Ah, claro. eh, un, bueno, pasamos por, por intentar cubrir alguna preguntita más. Pregunta también por el tema de si hay algún porcentaje para cosas con personas eh, con discapacidad. Antes también Denis lo ha contestado, eh, la respuesta es no. Eh, no sé si alguien quiere... Eh, mm, concretar un poco más este tema. Bueno, a diferencia de las oposiciones españolas donde existe un turno, en este caso no hay una reserva de plazas. Lo que hay es un constante esfuerzo para adaptar, para eliminar barreras y hay un plan que podéis eh, consultar en la página web de EPSO de Igualdad y Diversidad para favorecer que en ningún caso pueda existir ninguna discriminación. Lo que sí existe una discriminación positiva y la puede haber es en las listas de reserva pero lógicamente hay que, hay que superar el procedimiento de selección en igualdad con todos los candidatos. Pero puede que a través de las listas de reserva se sí haya una, una, una discriminación positiva y una atención a, a determinados colectivos. En prácticas, sí, y lo ha, lo ha comentado en algún momento en el chat, sí hay una reserva, hay un, hay una reserva para personas con algún tipo de discapacidad, en prácticamente en, en todas las instituciones que convocan un programa de prácticas con muchas plazas, Comisión, Parlamento o eh, Secretaría General del Consejo. Muy bien, eh, muchas gracias. Luego hay otra pregunta que creo que también se ha contestado, pero la leo, de Patricia Ciego, y dice si hay puestos relacionados con la ciencia y la investigación biomédica, la neurociencia, a los que eh, acceder. Eh, Belén también ha comentado un poco esto antes, eh, más en, en términos generales, no sé si queréis algo comentar. César o Belén. Yo desde luego estaría atento con estos perfiles siempre, a todas las vacantes se ofrece el Centro Común de Investigación en sus distintas sedes, Recuerde que una de ellas está en Sevilla, y hay las Direcciones Generales de Investigación y las dos agencias ejecutivas, tanto la del, Centro Común de la del Consejo de Investigación como la Agencia Europea de Investigación. Hay todos esos perfiles que para algunos nos suenan muy, muy... Técnicos y precisos seguro que tienen cabida o por lo menos información suficiente. Y ha habido posiciones, más o menos recientemente, en los que estos perfiles sí estaban incluidos. Lo que ocurre es cuando un perfil es muy específico, hay que ser conscientes de que transcurrirá un tiempo hasta que se convoque una oposición parecida. Por eso, a través de la plataforma de EPSO se puede ver cuándo se convocaron unas oposiciones en esos ámbitos de investigación científica y valorar un poco si se convocaron, por ejemplo, en el año 19, que transcurrirá un cierto tiempo hasta una nueva convocatoria. Para ya terminar el turno de preguntas, solo nos pasamos un minutito. Ah, eh, quedaban dos preguntas por contestar. Una es eh, trabajar para la Unión Europea desde España. Eh, bueno, se ha comentado alguna cosa. No sé, César, si, si puedes comentar algo. Así. Bueno, lo, lo normal para trabajar en la Unión Europea es venir a, a las instituciones y donde esas instituciones tengan sede. Casualmente, en España, como he dicho, existe la posibilidad de tanto en la Comisión como el Parlamento tienen sus representaciones. No es un destino... De primeras, lo normal es que algún funcionario o empleado de las instituciones tiene en su carrera profesional posibilidad de trabajar en esa representación, en cualquier representación de la institución en alguna capital y ver la posibilidad si en esa sede, por ejemplo, el Centro Común de Investigación en Sevilla o en las cinco agencias descentralizadas que recuerdo que están en Vigo, en Bilbao, en Barcelona, en Torrejón de Ardoz en Madrid y en Alicante. Hay unas sedes muy específicas, repito, de, de unos ámbitos en los que lógicamente hay que encajar con el perfil. Pero si sí hay esas posibilidades, pero no nos engañemos. Lo normal para trabajar en las instituciones europeas es moverse de España y normalmente venir a Bruselas. Vale, y ya para acabar, una pregunta que se ha repetido mucho en los formularios de inscripción es ¿dónde deberían apuntarse las oportunidades de empleo? Creo que esto se ha contestado extensamente por todos, eh, de repente, eh, eh, Juan también nos ha dado muchas ideas y Belén, eh, no sé si queréis añadir algo en un minuto. Insistir, por... ¿Sí? sí, ¿sí? aunque lo he puesto en el chat, en la aplicación Profesionales UE. Y, eh, a través de Google podéis ir a Profesionales UE e inscribiros y suscribiros a recibir noticias un boletín semanalmente. Bueno, no sé si no vale. Vamos a, a dejar las preguntas. Si hay alguna más, os las enviáis eh, por email y os las contestaremos. Eh, pasamos ya a la clausura del evento. Tenemos la suerte de contar con Viliana Asilacoba, que es la coordinadora de Juventud de la Unión Europea y eh, eh, va a hacer la intervención en inglés. Adelante, Viviana. Thank you, thank you, Beatriz. <clears throat> so my intervention will be in English. But uh, I hope, as uh, Juan Gala said earlier, uh, you have, uh, you'll be able to understand me. And I agree, it is uh, quite critical to, to have the language competence, uh, at least of uh, English and or maybe French, um, if uh, you, you're interested in working for the institutions. Um, if you want, uh, I can share my screen so that it's easier that I move the slides. Uh, Thank you. I'll do that. So um, I, uh, so I as I said I, I work in the European Commission as EU youth coordinator. I've been working in the Commission for the last 12 years and I'm already this is my third um, director General and I agree with what uh, it was said previously. I think there are many opportunities and you asked about you know opportunities in nursing, in science, There, there is something for, for everyone because um, in the institutions we cover of course many different areas and so if you're interested in, in that I, I do advise you to, to check uh, you know EPSO and to, to follow but today I I'm going to speak about a little bit broader uh, topic which is EU opportunities for young people and um, I think uh, how this is relevant for you is that To develop these language competencies, or expertise, or you know, even soft skills, and uh, uh, this knowledge about the EU as well. Uh, it is useful to get involved in uh, in some of these processes. So I think by taking part in some of these programs that I'll talk about, you're actually building up your competencies. And one day if you're interested in actually starting a career in the institutions, I think that that will help you. However, of course, if you decide to, to go another route, uh, I'm sure that the participation in these programs will be of uh, value still. So, um, just one uh, really slide to show you a little bit uh, what I'm working on. So, as EU youth coordinator, my role is to connect with young people and youth organizations and to understand what challenges they are facing, uh, what are their priorities, and basically to pass those messages inside the Commission and the EU institutions. And then uh, in the Commission more and more director general are working with young people and having outreach to young people, so my work is linked to making sure that we coordinate and cooperate basically among the different services. And I'm also involved in ensuring that our youth programs which are available to you are accessible and that many more people are aware of them, so this is where my intervention falls today. So I will give you very concrete examples. Um, so first, my kind of first tip, if you are interested either in a career in the institutions or just in international career, is to really stay informed and follow some of these um, programs. So uh, one uh, portal that we have is the European Youth Portal, and it's really uh, a gateway into all these opportunities. So I put here the, the screen. There is a, a Spanish version as well. And when you go to this European Youth Portal, you, you see all the different initiatives, programs, Uh, are, you, are you eligible? How do you apply? When do you apply? Etc. So this is already one, uh, I think, way to, to start um, the search. Then you have, of course, uh, locally in Spain, uh, some um, information centers and agencies. So for instance, I, here I give an example of uh, the national agency which is actually implementing the Erasmus Plus, which I hope you have heard about it, and the European Solidarity Corps project uh, programs. And they're doing a lot of other things for, for young people. So IHUVE, I think it's also a good uh, contact to find out what are the different initiatives where you can get involved. Um, for instance, studying abroad or working abroad, traveling, et cetera. Then Eurodesk as well. Uh, specifically, the Eurodesk is a kind of multiplier, and there are um, Eurodesks in the different uh, member states and in Spain, including. And so you can also uh, get informed through them, and they'll be able to guide you as well on some of this information. Um, then I, I'll give really examples of only three programs, which are our biggest ones. Uh, first one, I hope you have heard. It's uh, Erasmus Plus. But I, I want to mention that Erasmus Plus, most of you know it as a uni university, you know, study uh, studying abroad in university, and indeed this is how it started. However, nowadays it's a lot more, and so as part of Erasmus Plus, one of its branches is uh, Erasmus Plus Youth. And so in Erasmus Plus Youth, there are concrete actions, even linked to exchanges abroad, youth mobility, uh, even young people, a group of young people uh, getting together and uh, doing an exchange uh, abroad or some kind of a project. There's just a uh, really a big variety of, of things that you can do and the idea being that you do go abroad to meet with other young europeans from other countries you develop your skills and knowledge about europe and the world language competencies all of these things that as said at the end will help you if you're interested in a career in the eu institutions the other uh, program is uh, european solidarity core and this is linked to Uh, volunteering solidarity projects if you if you are, have a cause whether it's the environment and climate change or maybe helping uh, we we talked to, um, it was mentioned uh, people with disabilities there are so many projects where you can contribute to the society so i think this program is also a very good way uh, to to get involved um and you can find out more about it again on the in juve eurodesk or indeed on the european youth portal And finally, Discover You, which is uh, maybe I think some of you are probably older, but this is program is it's good to know. Uh, it's for 18 year olds uh, who receive free rail passes to travel in Europe and learn. So it really also supports this discovery in terms of culture. What are the, the what is the diversity in Europe? Uh, making connections across borders. At the end, all of these programs are also about building international cooperation and ultimately peace, uh, peace in Europe, which is uh, such a, you know, a top important topic today. Then um, I do want to say that we have so many resources about also the EU institutions, how do they function, how are decisions taken at the EU level, whether it's in the Parliament or the Commission. Whether you're interested in a career in the EU or, I think, as a citizen, it is, I think, information that uh, is very useful to understand. Uh, when you put on the news and you hear that Brussels decided this or that, just to understand who exactly in Brussels, what are these processes, and at the end, um, then, if you want to get involved and share your ideas about the future of Europe, and you need to understand a little bit how the institutions function. So. Uh, when you get to my presentation, you have also a link to this learning corner here, um, and there there are many different resources on this topic. So I do recommend that maybe something that you check out. Uh, I think it can be useful, and it's done in a fun way, and it's not uh, heavy. Um, and then, finally, I do want to mention the European Year of Youth, which I hope that you know uh, we are marking this year, 2022, and the European Year of Youth is full of many, many different activities. Um, here I put a screenshot of the uh, European uh, Year of Youth map, which is on that page here, you have the link and getting involved in some of these activities i think will as well be useful for you and there are many things linked to different policy areas so depending on what you are you what are your interests which area are you working in or interested in growing in uh and you it's also linked to different countries so you'll be able to search the map and get involved and i do have to mention that if some of you are maybe part of a student council or if you're older maybe some kind of youth organization or even a Kind of civil society organization you're also welcome to organize activities and you can submit them and here on the map um and final kind of tool which uh, i hope that some of you will use is uh this voice your vision uh, platform um in the context of this year we are asking all young people and, and citizens at large it's not limited to age to share their ideas about europe or the, the future of europe Any of the topics that uh, you know you are interested in, for instance, the environment, um, and then you know, this platform you can go and record a short message. It's on the only audio; there's no video, and then you can listen to what others have said throughout Europe. So this is something that um, we think will be very interesting way of collecting the the vision of young people from across Europe, and then we will be analyzing these ideas and finding common threads and addressing the, the issues. Finally, I do invite you to, to stay in touch also with me uh, on my LinkedIn, for instance, profile. I very often share also when I hear of different uh, traineeships or opportunities, career opportunities in institutions, and you're welcome to follow our other uh, official channels, European Youth um, in Facebook, Instagram, uh, because uh, again, there are many different initiatives to get involved. Um, I think the opportunities are there. Uh, I mean, they don't, follow-up follow, up, follow up on you you have to find them but there are many ways of getting engaged and certainly career uh, opportunities as well so thank you very much for your attention and i stop this share here thank you very thank you. much viviana uh, and uh, now we close the, the seminar with uh, Sergio Perez and our director general for important Uh, many thanks, uh, Diana. It's always a pleasure to uh, come with you. Uh, and many thanks for your effort for being here with us and those remarks, and also for the work that you are doing in, the, in, the, in your unit. Because uh, especially this year, this year, of uh, so thanks for being with Navarra as well, and thanks again for your presentation. También muchísimas much a, todos, a resto de ponentes, Belea, Juan. Y, obviamente, Nacho, que está aquí con nosotros. Y el resto de, de ponentes que, que, no, que ahora mismo no están conectados, pero que han participado en esta, en esta jornada, que hemos elaborado en el marco de la Semana de Europa en Navarra. Es una jornada que ha elaborado la Delegación de Gobierno de Navarra en Bruselas, de aquí, que se encuentra aquí con nosotros. Y eh, con el punto y el de hierro de aire, Navarra-Nazarroa, la representante también se si eh, la responsable por nosotros, también el directora del mismo, y eh, es una semana que, que venimos realizando, pues, el el 15, con ocasión del Día de Europa, que ha sido este lunes, y que realizamos con, con muchísimo cariño, con muchísimo eh, actividad, porque han sido más de 34 los eventos que se han realizado a lo largo de esta semana, Lazo, por toda la Geografía Navarra, no únicamente en Pamplona sino en diferentes localidades, y también eh, comentaros que esta semana de Europa Navarra, que lo desde Europa y desde Navarra Navarra, Zarroa Entra dentro de lo que es nuestro plan de acción exterior, el plan de acción exterior de Navarro 2021-2024, que tenemos tres ejes marcados, que hemos definido como Navarro en Europa, Navarro Transfronteriza y Navarro en el mundo. Y dentro de este Navarro en Europa lo que comentamos, perdón, lo que perseguimos, como bien ha comentado la consejera al inicio de la intervención, en la apertura, es tener más Navarro en Europa y a su vez más Europa en Navarra. Y es lo que hemos conseguido a lo largo de este eh, tipo de seminarios, como en las oportunidades que os han presentado hoy y que habéis tomado buena nota, de dónde podéis trabajar, cómo podéis hacerlo, manera de hacerlo y sobre todo las puertas a las que llamar, ¿no? En el caso de que tengáis dudas en el caso de que queréis eh, contactar con alguna eh, de las personas que os pueden ayudar, pues, hemos tenido un amplio grupo de personas eh, representando a las instituciones europeas y también a las exteriores, bueno estamos eh, pues muy contentos eh, de esta jornada con 190 escritos casi 200 pues si habéis participado ha quedado grabada y por lo tanto la podemos distribuir y por último me gustaría finalizar eh, pues, eh, anunciando que eh, también eh, ya conocéis que eh, esta campaña que hemos denominado, por pues, Europa Europa en cada esquina es un cartel muy muy, chulo, muy bonito que hemos, que hemos elaborado eh, esa campaña concluirá ya mañana eh, en Villaba porque la Comisión Europea ha seleccionado a, a Navarra, a nuestra región, para iniciar una nueva campaña de fomento del espíritu europeísta que es, han denominado las plazas de Europa. Y entonces mañana estaremos de 12 a 2 y media explicando eh, las principales políticas europeas con la representación de la Comisión europea en España. Eh, también nos acompañará de nuevo Nacho, representante eh, de la Comisión Europea, una de la Comisión Europea. Y en esta campaña lo que pretendemos es, o lo que la Comisión pretende es, difundir políticas europeas y más en concreto en, este, en las plazas de manera abierta y de manera participativa para toda la ciudadanía. También especialmente hablaremos de la estrategia de la granja a la mesa, uno de los grandes pilares de, o uno de los claves del Pacto Verde Europeo, porque tendremos ocasión, además de debatir y de dar a conocer las políticas públicas de indicaciones geográficas y de denominaciones de origen, de catar productos kilómetro cero de Navarra, ecológicos y sostenibles. Por lo tanto, os invitamos a que acudáis también, a aquellas cosas que puedan, a Villama mañana, para este broche de oro a la Semana de Europa-Navarra, que hemos organizado en la Dirección de Exterior, a través del Europe de navarra Navarro. Muchísimas gracias, eh, Scabi es que, que tengáis un buen fin de semana y eh, gracias por participar en, en el evento de, de hoy. Hasta, Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, Hasta luego César. Adiós. Adiós. Adiós.